Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal de Sabe de Mario64 con la Mugna. Ay, no me te, <ríe> te pega, Ay, vale. vale. Ya, ya, ya, ya, no, ya, vale no, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, en esa misión porque se acostumbra a la pitch digo bitch o cómo era? <risa> <risa> bueno la cosa que somos aquí <risa> tenemos que juntar cuántas estrellas son ¿Moon? son ocho no no me cuánto ocho qué fue uh, tan fácil no sé no me bueno para este video vamos a conseguir 6 bueno máximo 5 hey, sube sube Mario sube sube Mario sube sube Mario sube, sube, Mario, sube. ¡Sube, Mario! ¡Sube! Y subió... Oye, ¿dónde está la otra estrella? Debería ser la... espera. ¿Dónde está la otra ficha? Por estrella? No sé... Ficha, ficha, ficha... Espérame, espérame. ¡Coño! Ya sé dónde está la ficha... Creo que no la voy a poder agarrar... hoy. Creo que no la voy a agarrar... Al principio... Porque necesitamos un... Cañón... Y los cañones ay, ahora ay, mismo, están vetados sí. Así deja. Vale, estoy hasta arriba Oh, espérate I am the big boom, boom. Lord of... Ya cabrón, hable bien Uf. Bueno, salen por culo No quiero leer ni en inglés ahorita ahora sí ya. Boom Estoy peleando contra el Rey, boom no, ¡Ay, su puta! ¡No, pendejo! Oye, ¿cómo se mataba ese pendejo? Ah, vale. ¡Toma! Un centón. Así como lo que ella me medio <risa> Lo soy mareando, lo soy mareando, lo soy mareando. Ahí está, ahí está. Oye, ¿cómo se mata ese pendejo? ¿Te dice la triquiñuela? Toma, pendejo ¿Has you me? Pendejo Ya están las piñones Agarra, agarra Hostia Solo falta una ficha De la ro... ¡Ah! ¡Ponche tu madre! Casi me hasta abajo Hostia ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Pendejo Ahí está Toma, muere. What? Cut in and touch and. OpenEnglish.com Clases en vivo. <ríe> Primera estrella, gente. Moon Knight. ¿No? Moon. ¿No? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Vale, pues creo que te tienes que salir de nivel. Porque para cargar los cañones, tengo que agarrar yo la estrella, la primerita. Así que, agarra la estrella. Go. Every go. De putaco, Hola, mon. No, voy a goo. ¡Hala, Vale, hagamos algo. Haz tú la estrella, la estrella de las monedas rojas. Yo voy a hacer la carrera con la tortuga. Okay, va. Vale. Hablo con este. Hola, tortugón. Sí. Ah, ¿qué quieres que te gane una carrera? Vamos. Vamos, let's go. ¿Que este güey quiere que le gane en una carrera? ¿Puedes creer eso? Mm. Uy, me golpeé contra una pelota. Es que no llego, chingada? Me. ¿A dónde? ¿A mi corazón? No, si tampoco me llega ¿Por? La persona más grande es que yo. ¡Ah! Coño. Me están matando, wey. Oh, sí, oh, ¡Hostia! Que... Otro golpe más y valgo pito. Único objetivo. Ah, ah bueno, no. Ok. Porque necesito un mando para jugar el juego de mi infancia. ¿No necesitas un mando? Sí. No. Sí. A ver, vamos a llegar para allá. Bueno. Sí, okay. Le gané el pendejo. Joder. Tú, tú, tú. Vamos. Yeah. Let's go, bitches. Aquí nos viene Don Tortugón? Por algo es una tortuga, ¿eh? Violenta. De la Hola, tortuga. Uf, ¡Me has ganado! ¡Ten como un psequio! ¡Oh, me dio una estrella! Una estrella... Ok, ahora estoy intentando yo agarrar las monedas. ¿Las rojas? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. vale. Aquí todo de correro, ¿eh? ¿Verdad, Moon? No, no, era por aquí, sí, sí, sí. sí. Yo no era, por no era... No era por aquí, no era por aquí, no era por aquí. No. ¡Hostia! No, no. Me golpeó un boomba. Oye, ¿cómo se llaman estos, los, los estos? ¿Busca? ¿Los qué? Los... Los cafecitos. Okay, no me recuerdo, no, no, no. Oye, falle, falle, falle, falle, falle, falle, falle, falle. ¡Ah! Me dio tío. en toda la cara. Hijo de puta. Sí, sí, llego, no llegué, no llegué, no llegué, no, Ni pendeja llegué. Ok, vale. llegaste este otro cañón, así que pues, por ahí va. Vale. Ahí estamos. Hey, hey. Toma. ¡Lo liberé! ¡Ya tengo otra estrella, Moon! ¡Nomada! <ríe> ¿Quieres que te vio con las estrellas rojas? No, no, no, no. Vale, aguardamos. ¿Eh? Sí, sí, el poder de las estrellas. huevo. ¿Primera estrella? Le digo, primera... me ¿Esa? Vamos ¿No, ¿estás bien? Espérame que estoy viendo una cosa... Apache algo por aquí... ¿Mm? Espérame... Pero... No. no... ¿Estás bien? Espérame... Pero... Toda la cara me dio el chop... No, pendejo... ¿Estás a Sí llegué, sí llegué, una más, okay. Este, las monedas rojas. Ah, oh, The money, in the red. Sí, sí, sí. <laughs> ah, okay, okay, okay. Okay, okay. You uh, speak English, eh? Mm, Espera un minuto, es eh, que no. Hey, mom. Ah? You uh, speak English? No. Ah, okay. I'm sorry. I'm sorry, bro. For o may voy a explicar inglés eh, es good eh openenglish.com clases en vivo Eh... romita estoy más estresada <laughs> que otra cosa bueno no. romita <laughs> Aquí, luego de esto, aquí hay otra. Por aquí hay otra. Bromita, eh. Otra, son tres. ¿Cuántas son? ¿Cuántas llevas? Llevo tres. ¿Tres fichas? Sí. No mames, yo ya junté todas las siete. Es que güey Ocho. Tú... ¿Sí Listo. Fumando? Ya junté las ocho. Tú si sí puedes, comando, yo no. No mientas. Ah, coño, tengo, tengo. ¿Te puedes salir de ese nivel? A ver, ya no importa. Eso era tuya. ¿no? Listo. Ah. No llegué ni de pedo <ríe> Vale, yo llego aquí okay. Vale Vale, te parece bien pasarte, pasarte un nivel entero ¿Pero qué? En, ¿Por video? Pero es que, ven, llegaste tu güey, tú comando mejor, chingada madre. ¿Te cuándo con teclado? Ajá. ¿Te lo juro? no ajá. Quiero agarrar otra. Vale. Pues esta estrella se va a costar. Sí, ¡Uah! Agarra atrás del aire. Arriba, no, no mames, tú estás ganando. Loco, yo no tengo en culo sí. más arriba. Baja, baja mames. guacha, baja. a bajar, wey. A huevo, huevo. Sí, huevo. Sí. y justo caigo, justo. No mames.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 Hostia. Muchas gracias, oficial. Esto es para vosotras. Sí.